Otro concepto que necesitamos para el tema es el de fuerza resultante. En algunos libros la fuerza resultante la llaman R. A mí me gusta más usar como fuerza resultante pues simplemente eh, una F. Por ejemplo, en este caso de aquí, podríamos decir que la fuerza resultante sería la fuerza neta que actúa sobre esa masa puntual. La fuerza resultante sería sumar vectorialmente la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 que son las fuerzas concurrentes que están actuando sobre ese punto. Vamos a ver cómo hacer esa suma de forma gráfica y también vamos a ver eh, la forma matemática. Realmente las matemáticas que necesitamos son mucho más sencillas que aquello que hayáis visto en, en los vectores en matemáticas y va a ser todo mucho más simple. Y también vamos a dejar eh, vamos a poder no usar vectores porque vamos a dividir las fuerzas en su componente horizontal y su componente vertical. Así que mmm, va a ser más fácil de lo que parece.